Buen día, señora consejera. A mí, siérame muchísima frustración escuchar el gobierno, porque cuando un gobierno no gobierna, lo único que puede hacer es lo que acaba de hacer ustedes, criticar e hablar de danza de quien sí gobernó es hacer propaganda ese fue su papel, o sea aquí si no ninguna avaliación sobre los resultados de su política económica y e social disfraza datos como si eso fuera a eliminar el problema como si usted di que la mayoría de los galegos y e galegas tienen un trabajo jornada completa y con un salario digno fuera a convertirse en realidad de porque usted lo diga cuando todos esos datos nos demuestran que la sociedad de galegas está en no camino contrario que usted di Pero pero no hacen nada para remediarlo. Insisten porque precisamente renuncian siempre a gobernar, no quieren gobernar. Una vez más ahora, cuando hablábamos de Movistar, era recurrir o Estado, pero ¿para qué tenemos un gobierno galego sin capaz hasta de mediar en un conflicto laboral? Es realmente alucinante. Pero peor es que la situación no mejora. O índice si el de producción industrial de mediano que va en según los datos de INE, y es que no nos inventamos los datos, acumulan una reducción de 4,1% mientras nuestro Estado aumentó un 1%. Los datos del Producto Interior Bruto demuestran que el negocio de la industria galega estaba y e mínimos mínimo llegó a un a, e a o seu menor nivel dentro el año 2005. O valor agadido bruto de la industria en 2014 fue 4,5% Menos que en 2013 y un 11,2% de baixo de 2008. O peso de la industria sobre el Producto Interior Bruto a precios de mercado era superior a IDEZANOS que OSIE en más de un punto, pasando de 17,5% DAZA 7,5 a IDEZANOS a un DAZA 6,6 O peso de la industria manufacturera sobre el Producto Interior Bruto INDAE menor que estando en no 11,9%. O retroceso de actividad industrial en 2014 fue de 2,5%, mentre que no ha estado, me un 1,5%. A perda de empresas exportadoras, es e obvia, e se centran o tamaño de las mismas la carencia tecnológica para ser competitivas en problemas de logística. De 6.383 empresas que exportaban en 2013, 148 deisearon de facelo en 2014, con una caída de facturación de 3,2%. Las exportaciones galegas están muy concentradas en pocas empresas, inditres en grandes metalúrgicas y e A caída del desemprego no responde a una mejora del mercado de trabajo sino a emigración y e el desánimo de quien lleva mucho tiempo sin ocupación y e perdeuse a esperanza de topar empleo. Las 17.000 personas que desearon de aparecer entre los parados en galiza la mayoría responden a profesionales que decidieron emigrar pues a población galega en edad de trabajar reducirse en 12.700 personas. El resto responde a y e desánimo dos parados de longa duración. O emprego que se crea cada vez más precario, salarios baixos, tiempo parcial, eventualidades y e horas extras gratuitas. Servicios y e construcción representan un 79% de reducción de desempleo en Galiza. Reitero, dito otras veces, con construcción y e servicios no íbamos a crear empleo de calidad, ni íbamos a dar saída al stock de trabajadores en paro, ni íbamos a crear riqueza. Pero empleo industrial no Acaba de repuntar. O foro económico considera que Galicia no va a alcanzar los niveles de empleo precrise antes de la próxima década. Para adiantar o plazo, Galicia debería medrar a tasas o 5%. Segundo foro, no es posible. A destrucción de más de 12.700 centros de trabajo desde 2007, un paro que se disparó en un 164%, a la minación de casi o 3% del Producto Interior Bruto, fano imposible. O modelo productivo de Galicia no funciona. O tecido empresarial es minifundista, a productividad de Baixa no se siera valor engadido y e no se aposta por la IMAX de Masín por el empleo cualificado. O abandono do medio rural, la desaparición de las comunidades labregas, a falta de política forestal traerán o abandono do monte en mayor riesgo de incendios, su abellentamiento de la población y e cargas familiares insostibles para las mujeres, mayores tasas de depresión y e suicidio, mayor inseguridad. Dúcias de miles de explotaciones agrarias desaparecieron porque los labregos fueron literalmente expulsados por las cotas lácteas. O abandono de rural no cae doceo, ni fue freud todo arrastre de una industria o comercio pusantes, como correo en otras latitudes. O aumento de los incendios tampoco es consecuencia de una maldición, como acabamos de falar hace un momento. Es en sermos conscientes de las causas que nos trusieron a esta situación de verdadera emergencia social, ecológica, económica, no agrogalego, difícilmente podremos remediar nada. Las políticas de Asunta orientaronse en los últimos 25 años a ocultar la liquidación del sector lácteo do agro con políticas de modernización que concentraron el producto en un número reducido de explotaciones e con una base territorial insuficiente, cada vez más dependiente de la compra de alimentos para o gando. A cadena productiva ante gandeiros, industrias y e distribución o si establecida por la ley de la selva. Galiza produce 40 de leite de Estado, a industria láctea ubicada en Galiza, llega o 10 en de empleo en valor engadido sobre el conjunto de Estado. E a de capital galego, ainda no llega ni a tercera parte. Es decir, produciendo 40% de leite a industria de capital galego, supongo 3% de estatal. Ese no hay industria que completa cadea productiva o sector lácteo galego, seguirá siendo vulnerable. Un país en medio rural vivo está condenado a dependencia alimentaria, pero semella que esto, gobierno do partido popular, da igual. O 80% de las mujeres con empleo pertenecen al sector servicio. O acceso de las mujeres al mercado laboral no se produce con la misma intensidad de hombres. O empleo masculino repuntó un 70% más femenino. E o paro femenino disminuye menos la mitad de lo masculino. O 90,53% de los nuevos contratos de trabajo son eventuais, frente a 9,4% de contratos indefinidos. Las mujeres tienen las condiciones laborales más precarias. Y ahora por arriba, tenemos que escoitar cómo algunas empresas pretenden pagar en especias o latas de conserva o su salario. Las mujeres presentan mayores porcentajes de contratos a tiempo parcial. Las personas ocupadas en Galicia en el segundo trimestre de 2014, 93,3% de los hombres están ocupados a jornada completa, frente al 77,9% de las mujeres. En cuanto a salarios, Galiza es la tercera por la cola de las comunidades. Temos el terceros salario por la cola más bajo de todo o Estado y e además disminuyendo desde el año 2011 que estaba en 1787 a los 1728 de 2014. Sin embargo, en cuanto a salarios de mandos empresariais, Galiza es la sexta, es decir, que no se dé igual a reducción de salarios en función de las categorías. No el año 2010, la fenda en Galicia era de 13,5% o se sitúa en 94% Existe una fuerte segregación horizontal por sexos en determinadas ocupaciones y e sectores En Galicia, la tasa de actividad de los hombres supera 9,5 puntos a las mujeres O 20,9% de los fugares con nenos en nenas a cargos está en una situación de pobreza que además aumenta el segundo número de menores A situación especialmente preocupante en los fugares monoparentais mayoritariamente encabezados por mujeres donde casi a metade de en situación de pobreza. A edad de media la población española en 2004, digo, a la población galega en 2004 era de 43,4 años, a un 2 de enero de 2013 de 45,6. A media edad en 2014 situóse en 45,9, por lo tanto, un embellecimiento de 2,5 años en una década. A edad de media la población do Estado, e de Estado es de 42,2 años. A edad de media las mujeres galegas en no el año 2013 es de 47,2 años, frontos 44, que representaban en el año 2012. O año 2014, deció en Galicia, una disminución de peso relativo de la población galega respecto a población total de España. O índice de embellecimiento, que calcula un número de personas de 65 más años por cada 100 men personas menores de 20, desprende que en Galicia hay 149,3 personas mayores de 65 años por cada cada 100 menores de 20. Galicia tenga tercera tasa general de fecundidad. Rematando, rematando, más vaiseado estado. En 2013, 100.000 personas de menos de 35 años abandonaron Galiza en busca de trabajo en otros lugares. Un total de 672.123 habitantes de Galiza topanse en riesgo de pobreza o exclusión, o que suponen 15.714 más que en 2009. A tasa de personas en Galicia en riesgo de pobreza sitúa seno de 17,2%, a población con carencia material severa, no 4,6%. Por eso, EU me pregunto: ¿cal EO éxito si hay algún de su política económica y e laboral? E por favor, no se esconda detrás del gobierno bipartito. Gracias, señora Martínez. Grupo parlamentario de bloque nacionalista galego. Tenga la palabra a señora Prado Cores.